No, pero que eso de que trato, o que? ay hermano pero no me preocupe que con eso vamos a ganar buena plata Caminale, que... no pero que si hay plata todo oye, oye, oye, oye, lo, Dios, llamada, ustedes nos van a ayudar a combatir la opresión la marginalidad las injusticias a partir de ahora vamos a ir a un descampado y van a recibir instrucción militar Que se fueron sin decirles para dónde y llegaron unos tipos engañándolos a ellos. No, pero es que yo tengo la culpa porque yo le no insisto que se fueran. ¿Es que? ¿Es que? Todo con la pipita. Bueno, es que todo no la falsa todavía, no han no, pagado. Sí, ¿Cómo es que hubo? Oh? ¿Cómo es que hubo? Oh? No, no, no ah, sé, si, si, no si. ¿Si pillo, qué? No es que Pero nos falte tierra ni no nos van pagado. Y eso es a mí que me interesa. Del Quindío soy, en el Quindío vivo yo. Es mi tierra, es lo mío. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Yo soy patria que corre por mis venas. Cada vez que entono estas letras son canciones y poemas. De lo más profundo de mi corazón, sentimiento cuchillo. Tal que es distinta la mañana Es lo que veo día a día desde mi ventana Recordar a la abuela toda la huerta plátano café Sembrados con fe Sangre de arrieros que viajaron por Colombia Buscando un territorio que por su belleza sombra Entre cruces de camino se va tejiendo el pergamino Quitido, pedacito verde de Colombia Donde Dios puso su mano Donde todo el mundo te trata como un hermano Hizo facto A lo que humano Representando el urbano 100% colombiano Ah